Creo que ahí sí estamos, perfecto ahora sí, ¿quién nos dice por allá detrás de cámaras? si ¿Sí estamos ahí bien perfecto, yo creo que nos escuchan y por favor la gente que está antes de que empecemos y que yo entre a saludar eh, por favor la gente que está conectada que nos escuche, nos haga caritas y manitos y nos escriba ahí por favor, si nos escuchan, ok si nos están escuchando entonces, por favor ahí estamos perfectos creo que sí, bueno Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vamos? Estamos vertiendo un poquito de susto, Ahí, por eso está hablando tan pacitico, pero aquí se lo va a quitar ya. ¿Qué más Pau, cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, iniciando año con toda, un poquito de nervios, la, la cámara me traiciona a veces con la pero muy bien. Ok, ok, gracias bueno, pues bienvenida a un nuevo espacio de Academias of Seguros versión 2018, eso suena muy interesante, ¿no? Venimos recargados, venimos con, con toda la energía y con toda la actitud y disposición de, de hacer de los intermediarios de seguros de Latinoamérica un gremio muy eh, entrado en la onda de tecnología, muy eficiente con sus recursos, eh, tanto humanos, con su eh, fuerza trabajadora Así es. y con sus recursos en tiempo. Hacerlos, estamos, tenemos la meta fija de de que con seguros se hagan más eficientes en sus tiempos y puedan trabajarse y enfocarse más en un tema más estratégico. Bueno, y en cuanto a eso, la gente que se está conectando en este momento, bienvenida ahí, acaba de entrar otra persona, eh, cuéntenos su experiencia, cómo les fue el año pasado y cómo fue esa transición del 2017 al 2018. Esto es un gran cambio, porque, bueno, de, según las cábalas y, y dependiendo de las creencias de cada uno, pues eh, eso es, no, o la numerología, ¿cierto? El 7 del 8... A veces juegan un papel importante y de verdad que se siente una energía distinta. De hecho, yo nunca me había puesto un blazer y aquí estoy. Es la versión 2018, así que pues esto se merece un cambio eh, en particular. Y bienvenidos. La gente que está conectando ahí, bienvenidos. Hola, acabamos de arrancar y efectivamente qué bueno tenerlos aquí en esta versión, esta nueva versión más bien de Academias of Seguros. Pues vamos. Tenemos un tema muy interesante, pero antes de que vayamos a empezar eh, ¿Cómo te fue eh, el final de año y este arranque, de, este inicio más bien del 2018? ¿Qué tal? Pues fue un 2017 muy, muy bueno, diría que muy, cumpliendo muy buenas expectativas, eh, llega un 2018 cargado también de muchas cosas buenas que ya han empezado a pasar este año, a, a pesar de que han pasado solamente, digamos que dos, dos semanas laborales han empezado a pasar cosas muy buenas, entonces no, pues eh, con toda la disposición, con muy buenas expectativas, es decir, es empezar un año con la mejor actitud y con muy buenas expectativas de que las cosas se están empezando a pasar y a, a cambiar. ¡Contenta! ¿Qué tal el equipo de trabajo de Subseguros? ¿Cómo va? Muy bien, cada día se va a ir fortaleciendo más, cada día va llegando gente que, que lo va a ir haciendo más, más dinámico, somos un equipo bien diferente, pero... Somos los que somos. Ok, perfecto. <risa> Bienvenidas las dos personas más que se conectaron ahí. Eh, este es un espacio para ustedes precisamente, así como lo está diciendo Paola, Subseguros y Academia Subseguros vienen con cambios súper importantes, van a ver, para este 2018. Ahora vamos a empezar con una temática muy interesante que hemos, digamos que hemos titulado sácale jugo a todas tus herramientas, ¿cierto? Las herramientas digamos que no son solamente a nivel técnico que yo que tengo, ¿cierto? Sino dentro de mis capacidades también y mis potencialidades que tengo para desarrollar y para dar hacia mis clientes, hacia mi equipo de trabajo y para conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, en ese, en ese sentido, hay varias temáticas que queremos tocar, ¿cierto? Hay unos, hay unos puntos claves que ahora... Paola nos va a ampliar en su presentación, como lo son en temas de la innovación y eso cómo va ligado un poquito a la historia o, o a, digamos que a las etapas, a las eras que como, que como seres humanos hemos, digamos que atravesado también, ¿cierto? Exacto. Así es. Así que, si se están conectando, bienvenidos, de verdad que rico que estén ahí conectados con nosotros. Eh, pues bueno, esto, hoy es jueves 18 del 2018, Hoy es jueves como le decimos coloquialmente aquí en Colombia Jueves pues porque ya estamos a puertas a del viernes Y el viernes uno toma una actitud distinta No es que se relaje, pues, sino que el cuerpo sabe que es viernes Así que se pone distinto, se, se pone a tono con un fin de semana que viene Así que bienvenidos, este es su espacio eh, Academia Subseguros Mi nombre es Andrés Toro para que lo recuerden Estoy acompañada de esta señorita Paola Blandón Listo Ajá. Bueno, entonces sin más preámbulos, les vamos a compartir en este momento la presentación. Permítanme, entonces vamos a hacer un pequeño cambio por aquí para que ustedes vean lo que esta mujer nos tiene y una, unas reflexiones. Listo. Entonces, pues inicialmente contarles que eh, lo que les queremos contar hoy tiene como objetivo, sabemos que hay también directores eh, comerciales, eh, gerentes de promotoras, gerentes de sucursales que nos están viendo, sucursales de aseguradoras Digamos que la idea es también contarles a ustedes, aún sin ser intermediarios de seguros Pero sí estar muy vinculados en la labor de, del día a día, en la labor comercial, en la labor operativa De todos los intermediarios y agencias de seguros Pues es contarles que hay una herramienta en el mercado, una herramienta que es colombiana para Latinoamérica que les permite a las agencias de seguros ser más eficientes en su labor, en sus tiempos y dedicarse a vender más, a organizarse primero que todo y que puedan vender mucho más gracias a que tienen la información actualizada, tienen la información al día, tienen la información siempre disponible. Entonces aquí lo que les vamos a contar a ustedes, eh, ejecutivos, a ustedes directores comerciales de aseguradoras, les queremos contar que, eh, en qué consiste Subseguros y cómo ustedes pueden hablarle a su fuerza de ventas y a sus intermediarios sobre una plataforma que a un costo, eh, digamos que a la medida, Ajá. pues les facilita la gestión operativa y les uh, da la oportunidad de dedicarse más tiempo a vender y hacer un analador comercial más estratégica. Y pues también darle la bienvenida, quiero eh, no dejar pasar el momento darle la bienvenida a nuestros clientes, ahorita hablando pues del, del cierre de año, fue un año muy bueno para nosotros en temas de la, de, en el mercado latinoamericano, cerramos el año estando presentes en, en nueve países, entonces pues darle la bienvenida especialmente a nuestros clientes de Guatemala, de República Dominicana, de Costa Rica, de Panamá, de México, a, a quienes les estamos apuntando mucho este año, eh, tenemos toda la eh, toda la fuerza y toda digamos que también hay unos partners allá en esos países ¿Sí? muy importantes entonces eh, que nuestros clientes de México sepan que ya ahora también cuentan con eh, personas eh, especializadas y autorizadas por subseguros para que eh, nos tengan un poquito más cerquita allá en en, en, en su país es decir como en casa, como Ajá, casa. así es, esto es una herramienta para todos ustedes intermediarios de seguros y agentes de seguros de toda Latinoamérica, ¿ok? Así que sin más preámbulos, creo que vamos entonces a compartir lo que esta mujer ha preparado el día de hoy para nosotros, ¿ok? Así que saquen mucho jugo. Listo. Entonces eh, vamos entonces a contarles que um, siempre nos han hablado de una revolución industrial, ¿cierto? Porque Así. Es. Siempre conocemos que. Eh, nos hablaron de la revolución industrial eh, cuando empezamos con el ferrocarril uh -huh. eso digamos que impactó fuertemente a un sector principal eh, y digamos que ge geográficamente segmentado sí. cierto no no la digamos que impactó mucho al mundo pero fue más mmm, más reducido ese impacto lo podemos decir de esa manera una segunda revolución que fue pues lo que nos cuentan ahorita los que somos un poquito más jóvenes, <risa> aprovechando que todavía estamos por debajo de, de los 30, eh, nos cuentan pues de la, la segunda revolución que es donde nos hablan de la estandarización de procesos. Entonces ahí hay un ejemplo claro que es Coca-Cola, Ford, en donde impact, entró a impactar todo su proceso operativo para mejorar todo su, su plan de trabajo. Y no hablan, ya digamos que nos tocó a nosotros pues ya es eh, un tema de la tercera revolución industrial que fue cuando llega el computador a nosotros. Así es. Es una revolución que le tocó a digamos impactó mucho sí, más, sí, cierto. Es una revolución que impactó generaciones, que impactó eh, países eh, independientemente de cuál fuera el el estado económico. Impactó mucho más. Es decir, casi que literalmente el mundo se volvió más chiquito gracias a esta nueva tecnología. Exacto. Esto se sí hizo. Este mundo mucho más chiquito y más cercano, todos contamos. Y ahora, digamos que nos hablan, si, si con el, la tercera revolución, con la, si la tercera revolución se volvió más chiquito, pues ahorita sí es que somos mucho más junticos con la cuarta revolución y es de la que nos están hablando ahorita. Esa cuarta revolución nos hablan, ya empezamos a tener eh, conceptos como inteligencia artificial como eh, el Internet de las cosas, Machine Learning, es eh, decir, las máquinas están aprendiendo muchas cosas. Exacto, Ajá. entonces son conceptos que, que nos van a ir metiendo a todo el mundo, o sea, aquí ya en esta revolución, si ya no importa qué edad tenga usted, de dónde sea, qué idioma hable, en, si su país es subdesarrollado, si está en una economía desarrollada, es una, es una revolución que a todo el mundo está impactando y que tenemos que meternos. Así Ahorita es. más adelante vamos a ver por qué y desde de Subseguros, cómo hacemos la invitación a que el gremio de agencias de seguros se monte en el bus de tecnología. Sabemos que todavía faltan unos poquitos que van ahí más tímidos a, a esta revolución, pero que desde Subseguros la estamos haciendo mucho más fácil, meternos en esa ola y hacernos más competitivos gracias a esa revolución, a esa revolución que bien se llama revolución digital, eh, pues Subseguros lo hace mucho más fácil. Por supuesto. Entonces, esa revolución digital con todos esos conceptos que hablamos ahorita también se caracteriza, se caracteriza principalmente porque tiene unos cambios, eh, unos ciclos de innovación muy rápidos. Uh -huh. Entonces, yo recuerdo que antes uno compraba un celular y el celular eh, llegaba a la nueva versión a los 3, 4 años y el celular era buenísimo. Por ahí hay pues, marcas de celulares donde eh, a usted se le podía ir a, al agua, se le podía El típico 1100, eh. por ejemplo. Yo sé que todos los latinoamericanos nos sentimos identificados con esto. o el, o el típico 1100 que duró años. Ahora es Exacto. distinto. Entonces, digamos que son, eran ciclos de innovación que tardaban muy, mucho tiempo. O sea, la actualización en la tecnología se demoraba uno, dos, tres años, ¿Cierto? Pero ahora ya los estos ciclos cambiaron supremamente rápido, ahorita ya una actualización de, de tecnología llega muy rápido y ahorita usted en un, un año puede comprar un celular y a los tres meses ese mismo celular ya tiene una mejor versión y ya hace cosas diferentes. A los tres meses su celular nuevo ya es viejo. Exacto. Ajá. Y hace parte de eso, de esos cambios tan rápidos que muchas veces uno ni, ni lo percibe. Yo no sé si a ti te ha pasado que uno le regala el celular a la mamá y a los tres, eh, y a los tres meses uno o, a lo, o al año no le puede regalar un celular nuevo con mejores condiciones, mejores características y nos dicen, no Paola, pero si no he, no he aprendido a usar este celular y se llama está trayendo uno nuevo. Es decir, a veces son complejos de, de entender dependiendo evidentemente pues, de nuestra edad, de nuestra formación y profesión un poco. Exacto, Ajá. entonces eso es una de las principales características de esa revolución digital que estamos viviendo. tiene cambios muy rápidos que a veces no se vuelven que son difíciles de percibir, de percibir o de aprender a utilizar. Ahorita con este tema de la revolución industrial, nos ha, de la revolución digital, nos hablan de innovación disruptiva. Uh -huh. Y aquí pues vamos a hablar de algunos ejemplos. Aquí traigo cuatro ejemplos. Uno pues es el tema de Uber, que pasa, es. sabemos que le pasa a nuestros amigos de México, a nuestros amigos de Perú. Eh, aquí en Colombia pues está pasando el tema en donde... Es exactamente el mismo servicio, es exactamente el mismo concepto, pero está causando controversia y está adquiriendo nuevos usuarios gracias a la tecnología, a una percepción de más seguridad, de mejor servicio, de mejor atención, pero no deja de ser el mismo, ¿cierto? Es Así exactamente es. lo mismo. Inclusive a Uber, por ejemplo, un, un, un tema de una experiencia personal es que me he encontrado ya que muchos conductores de Uber ya manejan una, pla una plataforma que ni siquiera es de dueña de nadie, es decir, hacen grupos de WhatsApp, bueno, ah, estos, dueños, uh -huh. digamos que estos de Facebook, sí, pero hacen grupos de WhatsApp paralelos a su servicio en Uber y ya están contactándose con sus clientes servicios. finales a través de WhatsApp y esto se quedó como en el limbo. Es decir, Uber también, a Uber siendo una empresa disruptiva, también digamos que el tema se le está yendo un poco más uh -huh. adelante, okay, le salieron uh -huh. más adelante... Nuestros otras aplicaciones ah. y el uso de, de la tecnología. Entonces, ¿cuál es la propuesta con estos ejemplos? Mostrarle a nuestros clientes y a, a las personas que están viendo, a las agencias de seguros que están viendo esta, eh, esta charla hoy, que hay otros ejemplos de otros sectores económicos que ya han sido impactados fuertemente por la tecnología de competencia que ha. Eh, implementado en in innovación disruptiva y que va un paso más adelante. Entonces, que sepan que con seguros tenemos el compromiso de ir ese paso más adelante, es. que una vez trabajen con, con nosotros, pues eh, van a ofrecer, un primero van a organizarse mucho, van a mejorar sus procesos eh, administrativos y se van a hacer mucho más eficientes y competitivos de cara a sus clientes. Airbnb, pues es una plataforma, los invitamos también a que puedan irlos descargando, quienes no lo conocen. Eh, digamos que he tenido la oportunidad de estar algunas veces con, con agencias de seguros y, y muchos no conocen estas aplicaciones, entonces también es la oportunidad de que ustedes lo descarguen, lo conozcan, lo usen y también usen esas aplicaciones y se monten a la tecnología desde ese lado, desde ser usuarios. Airbnb es una plataforma que permite básicamente, si no en Sí, contactarme con, con un hospedaje en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Uh -huh. Sin tener que... Ir directamente a una cadena hotelera, bueno, que seas. Esto hace lo mismo que, que un Uber, pero con, directamente con los uh -huh. hospedajes. Entonces que... yo me voy para Medellín y, no, y entro, busco dónde me voy a quedar, qué hay cerca y me puedo quedar en una casa o, en, o puedo alquilar una habitación a, a un bajo costo y con una. El lema de ellos es me siento como en casa, uh -huh. ¿cierto? Así es. Entonces es una aplicación que también, siendo el mismo servicio, Cambiando el concepto y la percepción, está impactando también al sector hotelero. Eh, cotizar el seguro del carro desde la web, pues para nadie es un secreto y ustedes, entre ustedes siendo colegas, pues deben, deben conocer eh, que ya dentro de sus comp eh, competencias eh, utilizan cotizadores en la web, en donde uno como usuario puede entrar y tener una cotización con varias compañías sobre el, el, la póliza de su carro. Neki, Neki es una de las aplicaciones que a mí más me gusta porque es, usted, es increíble que usted, primero que todas las entidades bancarias a usted le cobran una comisión por consignar dinero entre ciudades. Así es. Con Neki ustedes la descargan y solamente con su número de teléfono ustedes ya pueden retirar dinero sin que le cobren la comisión por retirar dinero. Y puede transferirle dinero a sus amigos o a sus familiares sin costo adicional entonces pues es una aplicación mira que aquí hacemos el comparativo pues de hacer filas en un banco de usted tener que ir a esperar y aquí ya no hay no es necesario hacer nada de eso además baja los costos todo esto es un ejemplo de cómo ser más eficientes y bajar los costos y que el cliente no perciba que estamos eh, ofreciendo un servicio de calidad a un bajo precio entonces hablamos ahorita Básicamente, ¿cuáles son los conceptos que eh, caracterizan esta revolución digital? Es la inteligencia artificial. Dame un ejemplo de inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial, diría yo que... Oh, bueno, oh, conectado con, con el ejemplo de Internet de las cosas, eh, las neveras que ya directamente se conectan a Internet y me van avisando a mí y se conectan con tiendas online en donde se va acabando, no sé, los víveres, la leche el jugo, bueno, este tipo de cosas se van conectando y ya automatizan esos procesos, ¿cierto? Entonces, Entonces yo ya puedo decir, venga, eh, la, la nevera ya es la que me dice a mí que se me está acabando la leche, ella misma programa, ¿cuándo me va a llegar la leche a la casa? Y cuando yo llego de trabajar muy cansada, ya tengo la leche es. en la nevera. Así es. Eh, hay otro ejemplo muy claro de esta eh, eh, no, eh, revolución digital y es el, el carro que se conduce solo. Uh -huh. Y es, so todo things. esto, uh -huh. créanme que va tan rápido la tecnología que la, la, la ley, la legislación todavía no ha encontrado forma. Hay muchas cosas que se le escapan todavía a la ley y es, por ejemplo, el el, el carro, el Google Car, el carro sí, de eh, Google. Car, que todos, todos estos modelos, la, las grandes compañías como Google, como Tesla, bueno, todas estas grandes compañías que está, ya están probando, inclusive... Eh, digamos que para el mercado para el mercado americano, sobre todo en Estados Unidos, los, los camiones que ya se conducen solo en, en, en Estados Unidos que es un gran gran gran gran sector de la economía, los camiones auto pues digamos que autónomos ya de alguna manera. Entonces, hasta esto, te avisan que ya hay un, un una estación de policía o que hay un retén, entonces tú vas en el carro, el, el, el, el auto se va a ir conduciendo solo y él me avisa o me anuncia que se me está acercando un retén para que yo simule que voy conduciendo, pero finalmente pues yo puedo ir haciendo cualquier otra cosa en, en, en el carro. Mm, Sabemos todo esto, lo, lo que acabamos de hablar eh, es lo que... Digamos que es lo que hace parte de la propuesta de valor de Sobseguros. Que ustedes sepan que somos un equipo muy joven, somos un equipo que está siempre atenta a la tecnología. De hecho, yo soy el más viejo de, de, de, de, de, de este clan, de este clan llamado Sobseguros, de esta gran familia llamada Sobseguros. Y... Yo pues, soy de las más jóvenes. A propósito, a propósito en el 30 de marzo cumplo años, para quienes me quieran felicitar y mandar regalos, los acepto todos con mucho cariño. En cambio, yo sí soy de las más jóvenes, menos mal. <risa> Pero eh, sí, eh, que sepan que somos un equipo joven, que nos apasiona la tecnología, las cosas nuevas, innovar, y que partimos del hecho de que tienen que ser cosas muy amigables y muy fáciles de usar para que no nos pase, que no nos damos cuenta de esas actualizaciones nuevas. Pero tenemos muy claro que el valor agregado de la agencia de seguros, del asesor de seguros o del broker de seguros, siempre va a ser la experiencia que él tiene como ser humano, es. ¿cierto? Sabemos que el gremio de, de agencias de seguros está conformado por personas, la mayoría está conformado por personas de más de 50, 60 años, entonces son personas que ese es su valor agregado, la experiencia que tienen, el conocimiento del mercado, son expertos en, en, te, en temas de seguros, en riesgos, en coberturas... Entonces, eso nunca lo va a superar la tecnología, esa experiencia, ese conocimiento, el ir a sentarse y tomarse un, un café con el cliente, el, en una llamada, a, cierto son cosas que eso nunca lo va a reemplazar la tecnología. Pero la tecnología sí se puede dedicar a cosas que, que le va a permitir a la agencia de seguros eh, ser más eficiente, eh, fortaleciendo su valor. Con relación a la experiencia, yo justo hoy, coincidencialmente hoy, veía una reflexión que era el dos términos muy de moda, que son el coaching y el mentoring, ¿cierto? Eh, versus la experiencia. Hoy estamos viendo una, una oleada en Latinoamérica de coaches y de, y de mentores muy jóvenes, ¿cierto? Uh -huh. Pero se planteaba una discusión muy, muy profesional desde eh, la red social LinkedIn, se planteaba qué tan válida puede ser puede la experiencia que tiene un jovencito de 27 años como coach empresarial, versus la real experiencia que puede tener un sujeto a sus 50 años donde toda la vida ha trabajado en el sector corporativo o quizás haciendo empresa y que de verdad se puede eh, volver como un coach. Es decir, el equilibrio entre la experiencia y, y la titulación. Es decir, la experiencia vale su peso enorme, totalmente. Bueno, Jorge nos dice que él no está muy de acuerdo con el tema de la edad eh, tiene 27 años y ya lleva más de 10, 10 años de experiencia, no, eso lo sabemos. O sea, estamos también de acuerdo contigo porque muchos de nuestros clientes ya son los hijos de, de esas personas que iniciaron o, o simplemente fue iniciativa de ellos y ahorita tienen una empresa, una agencia de seguros muy grande y fuerte. Entonces, en el caso tuyo, digamos que es un ejemplo. Es un ejemplo en cuanto sabemos que la mayoría son personas mayores de, de, de ese rango. Sin embargo, sabemos que también hay personas, más de hecho, nosotros tenemos clientes que tienen 20, 21 años. Por supuesto, y Jorge, estoy seguro que Jorge fue de los que casi que nació en la cuna, ahí en la oficina de en la agencia de seguros, porque conozco muchos, muchos, muchos, muchos casos que efectivamente, como decía Paola, es un negocio muy de familia desde hace muchos años y efectivamente... Eh, pues casos como puede ser el de Jorge o el de muchos otros que conocemos pues se criaron al lado de un experimentado agente de seguros y por supuesto eso hace que digamos que la curva de aprendizaje y experiencia sea aún mayor, así en el caso de Jorge y gracias por aportarnos pues tiene 27 años y 10 años de experiencia, así que gracias Jorge por ese comentario tan valioso Igual, digamos que lo el lo que queremos entrar a, a decirles, a, a que tengan claro, es que el aporte de sobseguros es que lo que buscamos es que estén dentro de la, de la tecnología siendo innovadores, siendo más eficientes con esa labor operativa y que ustedes se puedan re dedicar realmente a esa experiencia que ustedes tienen, independientemente de la edad que tengamos, ¿cierto? Pues lo, lo dijimos en un comienzo, nosotros también, la mayoría de la oficina de la empresa somos... Eh, muy jóvenes, muy jóvenes? entonces pues eso no nos quita la experiencia que tenemos, ¿cierto? Pero lo que queremos es que sepan que lo, la propuesta de Seguros es que con tecnología y tecnología de calidad innovadora, ustedes se puedan dedicar a poner en marcha toda esa experiencia y a hacer un tema más fraterno y más de, más de servicio al cliente con sus, con sus, con sus usuarios, con sus, sus prospectos. Por supuesto que sí. Entonces... Eh, nuestra propuesta, la valor, nuestra, la propuesta que le hacemos desde todo el equipo de Seguros es que con nosotros ustedes van a innovar optimizando el tiempo y generando resultados medibles. Esa es la propuesta de de subseguros, que hagamos más eficiente la labor, que nos organicemos un poco más, que tengamos la información centralizada y que se puedan dedicar a optimizar todas esas estadísticas que le genera Subseguros para traer mayores resultados. Este es un tema muy importante y sobre todo donde dice la generación de resultados medibles, porque en la medida de que cada uno de ustedes en sus agencias de seguros pueda centralizar toda esa información con ayuda de todo el equipo y la plataforma tecnológica que tiene Subseguros, pues evidentemente van a poder tener datos puntuales que es, digamos que el, el, el chip o, o, o, la, o la varita mágica de este, de este negocio, ¿cierto? Así es. Listo, entonces ahora vamos a, a revisar un poquito la plataforma, así eh, por encima, eh, okay. entrar en detalle dentro de los puntos más importantes que ustedes, agencias de seguros, eh, pueden optimizar desde la desde, su, desde sus empresas. Así es. Para quienes no la conocen, va a ser un recorrido muy rápido pero para que vean efectivamente todo lo que pueden hacer con esto. Entonces, inicialmente que sepan que Subseguros nace con tres objetivos. Uno es... Ser más eficiente en la labor operativa. Uh -huh. Hemos identificado que una agencia de seguros gasta en promedio el 40% de su tiempo en labores administrativas. Y ustedes que nos están viendo, que están en ese momento en sus oficinas, eh, cotizando, expidiendo, hablando con el cliente, confirmando la renovación, mmm, díganos ustedes, háblenos si es cierto o se gastan más o se gastan menos de, ese, de esa cantidad de tiempo a la semana en la labor administrativa. Uh -huh. Entonces decimos, listo, si se están gastando en este momento el 40%, el 40 de su tiempo a la semana en labores administrativas, sabiendo que el objetivo principal de una agencia de seguros es la labor comercial, ser intermediario de esa labor comercial de seguros. Entonces, es ahí donde entramos y dijimos, venga, subseguros tienen que hacer más eficiente, automatizar lo que se puede automatizar y lo que no se puede automatizar, que sea mucho más ágil de hacer. Efectivamente. El seguro... y, y para eso y mira, mira que para eso nos acaba, y perdón que te interrumpa, Pablo, pero para eso nos acaba de decir Miguel Acero, dice, aplicación moderna y dinámica que ha crecido mucho al servicio de las agencias de seguros, pues, Efectivamente, Miguel ha tenido una curva de aprendizaje con nosotros uh -huh. y gracias de verdad, Miguel, por ver efectivamente todo el esfuerzo y Un el talento. Un saludo para Rod San. El talento que le estamos poniendo a esto. Un saludo particularmente para Rodzán Miguel, qué bueno que estés allí. Y efectivamente, hemos crecido mucho en tan solo, en casi tres años que llevamos de operación y lo que vamos a crecer este 2018 de la mano de nuestros aliados estratégicos y cómo se viene recargado Academia de ya van a ver, este 2018 vamos a hacer el boom entre todos. Ajá. Bueno, entonces estamos hablando de los tres objetivos de Subseguros. El primero, entonces, es reducir la labor, en los tiempos que dedican a la labor administrativa. El segundo, estamos hablando de que mmm, necesitamos... O sea, estamos hablando de una revolución digital en donde todo lo tenemos a la mano, en donde ahorita hay que ser más eficientes, hay que ser más rápidos. Entonces, Subseguros garantiza la disponibilidad de la información en cualquier momento y a cualquier hora. Así es. ¿no es cierto? Entonces, Subseguros es una plataforma completamente en la nube, que ustedes pueden acceder a la información, pueden consultar la información de sus clientes y su producción desde cualquier parte. Y el tercer elemento es que sea una plataforma muy amigable y muy fácil de usar por lo mismo que decíamos ahorita. no es Sí hay que ir muy rápido en este tema de la revolución digital, pero siempre manteniendo una esencia de ser amigable, de ser fácil de usar, que, de, de, que si entra una persona nueva a la agencia, pues no tenga que llevarse mucho tiempo en una capacitación, sino que fácilmente pueda entrar a usar la plataforma. Yo siempre hago un ejemplo, y yo sé que si me están escuchando en este momento en la oficina, sé que se van a, a reír, pero yo siempre he dicho que la... la la premisa de seguros tiene que ser como Facebook. Así es. En donde la mayoría de las personas en este momento que usan Facebook, que son muchos en el mundo, ninguna ha tenido, o casi ninguna, ha tenido, casi muy poquitos, han tenido que ser eh, capacitados. Uh -huh. Facebook no tiene un chat de soporte, Facebook no tiene videotutoriales, Facebook no tiene... Eh, preguntas frecuentes, ¿cierto? Es, es una plataforma en donde si usted quiere, entra, consulta, monta una foto, le da me gusta y no hay necesidad. Es una plataforma muy amigable y muy fácil de usar. Ese es el objetivo de Subseguros, siempre ser una plataforma muy amigable y muy fácil de usar para ustedes. Mm, hablamos entonces de ese módulo de inicio ya conociendo los tres objetivos de Subseguros el módulo de inicio, que tiene como objetivo, recuerden que también eh, vamos muy dirigidos a los que son directores comerciales de las agencias, de, de las aseguradoras, que ustedes sepan que Subseguros les permite a sus intermediarios o a sus agencias eh, llevar control de su meta. Entonces, yo desde mi agencia de seguros puedo entrar a definir si mi, comisión, si mi meta la voy a medir por comisión o por producción y le puedo definir el, el periodo. Y él me va a ir mostrando... ¿Cómo va ese cumplimiento en, en, de acuerdo a la meta que yo me fijé? Entonces, en este caso, para el ejemplo, me está mostrando que yo voy cumpliendo en un 51%. Este panel de inicio tiene también como objetivo eh, tener una radiografía en tiempo real de la agencia. Entonces, ¿cuántas pólizas tengo por renovar? ¿Cuántas pólizas tengo en estado de expedición? ¿Cuántas pólizas tengo en estado cotización? ¿Cuánto dinero tengo por cobrarle a mis clientes? Cuántos siniestros tengo activos y algo muy importante y es saber cuánto, cuáles son los clientes que cumplen años durante los próximos cinco días para que yo le pueda mm, tener ese detallito con, con el cliente. Y una agenda de tareas que me permite asignarme tareas entre todos los usuarios de la agencia para poder eh, llevar control de esa de gestión que se va a ir haciendo. Seguimos con el asistente virtual, muy importante apuntándole a ese primer objetivo que decíamos ahorita, es eh, reducir los tiempos administrativos, en qué se gastan ese 40% del tiempo. Las agencias de seguros en llamar al cliente a recordarle que se les va a vencer una póliza, llamarlo a que se le va a vencer una póliza y que el pago de una póliza y que por esta razón se, va, se la van a cancelar. Entonces, el asistente virtual de Subseguros les permite a ustedes enviar automáticamente correos electrónicos o mensajes de texto con imagen corporativa de la agencia, recordándole en este caso Felipe, eh, su póliza número tal se vence en esta fecha, usted está interesado en renovarla y le da tres opciones, de si sí, quiero renovar mi póliza, eh, quiero contactar una cita con mi asesor y de acuerdo a la opción que elija el cliente, esto es un correo que le llega automáticamente a sus clientes para que ellos puedan empezar a gestionar la renovación de sus pólizas. Y en esta parte de acá, el subseguro les muestra cómo ha sido todo el comportamiento de respuesta de esos correos o de esos mensajes de texto. Y ustedes van a saber en tiempo real cuántos correos se han enviado, cuántos han sido leídos y cuántos han sido contestados por sus clientes. Uh -huh. Así es. Nos, nos pueden ir contando qué, qué les parece, si tienen alguna duda por, en el momento... También pues recordarle que nuestro eh, chat de, de soporte también está disponible para esas, eh, esos um, asesores o agencias de seguros que quieren conocer más de subseguros y que lo quieren implementar. Por ahí está Lina, que es nuestra ejecutiva comercial que está ahí pendiente de contactarlos y programar una videoconferencia con ustedes. El siguiente paso importante en toda la gestión de subseguros es el módulo de pólizas en donde la agencia de seguros puede llevar control de toda su producción. Entonces desde aquí va a poder llevar pólizas individuales, colectivas, agrupadoras, va a poder saber exactamente cuáles son las pólizas que se renuevan, cargarle los documentos digitales y sacar informes de producción, de vencimientos, fecha en la que se creó en subseguros y eh, también filtrar por la fecha en la que fue expedida eh, de acuerdo pues, a la gestión con las compañías. Jorge nos pregunta algo, entonces dice, ¿los correos se deben redactar o están en la interfase con los vencimientos? El asistente virtual tiene dos plantillas en este momento definidas ya, que era la que yo les mostraba ahorita, por acá me voy a devolver un poquito, y es mostrarle la plantilla, esta plantilla ya está definida, es un texto que ya está definido, son dos correos, uno para la renovación y otro para la cartera. Lo que hacen ustedes es que van a poder definir con cuántos días de anterioridad se, va a mandar, se van a mandar esos correos. Entonces, aquí dice que el prim, eh, la primera alerta se va a mandar 15 días antes. Entonces, 15 días antes de que se venza la póliza, se le va a llegar un correo al cliente para que eh, se envíe. Es un correo que se envía automáticamente. Entonces, digamos que se configura en dos pasos. Uno, definir con cuántos días de anterioridad. Y dos, ir a activar desde el cliente la opción de que le lleguen los correos. Esa es la opción tanto para renovación y para cartera. Así es. Tú nos cuentas, Jorge, si se resolvió la duda. Hablamos entonces de pólizas. Ahora vamos a cartera, que es una de las partes más importantes, la plata, ¿cierto? Que es ahí donde está la, la efectividad, la gestión de esos recursos. Flujo sí. de eh, dinero, ahí es donde está. Entonces, el módulo de cartera se compone de tanto el recaudo al cliente de la, del dinero de la póliza y el recaudo o el recibo de las comisiones a las aseguradoras. Entonces, desde aquí, desde el módulo de cartera, se un, la agencia de seguros va a poder llevar el control de cuánto dinero hay por cobrar. En este caso, me está diciendo que yo tengo por cobrarle a mis clientes. Eh, bueno, esto es una información muy elevada. Esto es un, entonces, sí, es un número de demostración. Son todos en ejemplo. Digamos que tenemos eh, 600 mil pesos por cobrar a nuestros clientes. Eh, esos nuestros amigos mexicanos se pueden asustar porque <ríe> ellos no ven tantos números a la izquierda. Entonces, es A la derecha, perdón. Pero entonces... Eh, Aquí entonces desde el módulo, desde la pestaña por cobrar subseguros me muestra cuánto dinero tengo por cobrarle a los clientes a mis clientes. Yo ese dinero desde la agencia o lo puedo recaudar el cliente lo puede pagar directamente en la aseguradora o yo lo puedo o el o el cliente me lo puede pagar a mí y yo como intermediario estoy obligado a mandarlo a pagar a la aseguradora. Entonces aquí está por ejemplo eh, Liliana Cardona tiene este valor por pagar. Yo puedo decirle acción recaudar en oficina si yo como agencia lo voy a recibir o le digo recaudar en aseguradora para, quienes, para los clientes que pagan directamente en la aseguradora. ¿Qué función cumple esto? Que la agencia tenga claridad de cuánto dinero debe a la compañía y que no se vayan a traspapelar esos dineros y que me, se me tarde la comisión en llegar o todo el resto de problemas o inconvenientes que esto puede traer, que sepa exactamente cuánto dinero ha recibido y cuánto tiene pendiente por legalizar. Ustedes que son tan oficiosos con el tema de gestión de cartera, esta es la herramienta que necesitan para poder tener el control exactamente detallado y todo en una sola herramienta como lo de SoftSeguros. Exacto. Entonces aquí también hablamos de eh, la tercera, la segunda pestaña es todo lo que tenemos, lo que le demos a las aseguradoras, lo que recibimos en la agencia y no hemos legalizado. Y la tercera pestaña es todo lo que tenemos por cobrar en comisión, uh -huh. entonces aquí ya se centraliza lo que el cliente pagó directamente o lo que yo recibí como agencia y ya lo mandé a legalizar, esto se supone que lo que aparece en esa pestaña es lo que debe llegar en la planilla de comisiones que nos envíe el asegurador. Así es. Y la tercera pestaña es todo lo que ya hemos recibido en comisiones. Tercero o cuarta más. Ah, perdón, cuarta. <risa> Entonces, en esa cuarta pestaña nos muestra cuáles son las comisiones que ya recibimos. ¿Por qué en cuatro pestañas? Recalcando ese objetivo número tres que les dijimos que era de subseguros y ser muy amigable y muy fácil de usar. Es decir, si yo filtro aquí al 18 de enero, subseguros me va a mostrar de forma muy fácil la visión general del estado de la cartera de la agencia, entonces cuánto dinero tengo por cobrarle a mis clientes, cuánto tengo por pagar a las aseguradoras, cuánto tengo en comisiones por cobrar y cuánto he recibido a la fecha. Entonces son los cuatro estados en una visión general muy ágil y muy, muy práctica, ¿cierto? Uh -huh. Ahora vamos a mirar rápidamente el módulo de informes, que es un módulo que busca fortalecer esa parte de Big Data, esa parte de la, de la toma de decisiones, a lo que realmente se dedican los gerentes, Ajá. ¿cierto? Que es a tomar decisiones, a, a um, tener esa revisión, esa mirada estratégica, la planeación, con base en argumentos eh, claves de cómo ha sido toda la historia de la agencia. Entonces aquí... Mmm, uno de los principales eh, informes es el, módulo de el informe de producción que les permite generar un comparativo de la producción entre año o mes y mes uh -huh. y pueden discriminar esa producción por compañía, por cliente o por ramo. Hay unas agencias que miden su producción por prima neta, hay otros que miden con la prima total pagando todos los impuestos y gastos de expedición y hay otros que miden su producción por comisiones. Entonces aquí está la opción de que ustedes, señores gerentes de agencias de seguros, puedan entrar a um, hacerle la gestión a esos, a esos datos. Ok. Joar Torres, y antes de que continúes ahí mostrándonos lo que les vas a ver, pregunta Joar, para un agente que tiene una cartera muy grande sería bueno saber cómo funcionar Funcionar la información de la compañía con el software para no ingresar una por una a las pólizas. Pol Saludos. A ver si te entendimos, ¿ok? Sí, pues yo lo que entiendo es que cuando ya tienen una producción muy amplia y van a ir gestionando la, la, la cartera, eh, se hace la planilla de comisiones, viene con un un volumen significativo de registros de comisiones. Ajá. En ese tema es donde nosotros como Subseguros estamos trabajando para que la conciliación se haga automática. Digamos que hemos avanzado a pasos acelerados con, con un cliente importante en Medellín, en donde la, la, conciliación, eh, la conciliación de comisiones se hace eh, migrando archivos en Excel a la plataforma. Jorge nos pregunta con qué software somos compatibles, digamos que subseguros también dentro de esa eh, revolución digital, subseguros cuenta con API, yo no soy ingeniera de sistemas, pero el buen equipo que tenemos en la empresa nos han enseñado, mm, les voy a contar en la forma como me nací, la API es una herramienta que funciona similar a un puente, en donde... Eh, Sobseguros ya tiene la mitad del puente para conectarse con otras, con otras aplicaciones o con otros software. Entonces a la hora de entrar a integrarnos con otra plataforma, con un software de contabilidad, con un software... Eh, un CRM con otras, otras plataformas, digamos que ya hay la mitad del camino construido y ahorita como ya también estamos en esa revolución digital que nos toca a todos la mayoría de las eh, plataformas ahorita ya tienen construida esa API entonces la integración es muy fácil hacerla eh, con plataformas como por ejemplo Alegra que es un gestor administrador de eh, todo el tema de nómina y, y, y, y aparte muy contable Es decir yo, la respuesta para ti es Estamos abiertos efectivamente a cualquier tipo de integración a través de una API. Así que no te preocupes que te vamos a contactar directamente y vamos a ver cuál es la necesidad de integración que tú tienes y efectivamente vamos a, a, a hacer un aliado estratégico para ti, ¿ok? Listo. Y entonces ahora ya, esto, SubSeguro se compone de muchas más herramientas. Es, hablamos de toda la base de datos de, de, de los clientes, un módulo de tareas que um, para el próximo mes viene cargado de una actualización muy buena que lo vamos a llamar gestor de la bitácora, la bitácora de gestión Ajá. y eh, venimos también a trabajar desde el modo de la opción más, está la gestión de siniestros, la facturación, un módulo de diligencias para trabajar con el mensajero de la agencia, procesos de ARL para nuestros clientes en Colombia que trabajan en el ramo ARL y el, el Ministerio de Trabajo les está pidiendo esta herramienta. Mm, y, la in, y muy importante que ustedes sepan que Subseguros les permite eh, adjuntar los documentos digitales, carátulas, todos los documentos de la, de la póliza y del cliente, lo pueden cargar en Subseguros. Mm, importante entonces que sepan que estamos, somos un equipo muy joven. Les voy a contar por qué los que ya están con nosotros y los que ya llevan eh, dos tres años con Subseguros, los invitamos a que compartan, compartan su experiencia ahí en el chat. Pero para los que todavía no hacen parte de subseguros y lo están pensando, les voy a dar tres razones claves por qué hacer parte de subseguros. Uno es lo que les decía ahorita, somos un equipo muy joven. ¿Qué hace que sea un equipo muy joven? Que nos apasiona la tecnología, nos apasionan las cosas nuevas, las cosas bien hechas, eh, digamos que vamos en la vanguardia de la tecnología conociendo qué se está haciendo en países ¿Qué se está haciendo en países como Israel, eh, Estados Unidos, España? Eh, digamos que países que van un poquito más adelante que nosotros, pero que... Eh, igual todo nuestro equipo de tecnología siempre, de hecho ahorita están trabajando en un laboratorio interno en, en la empresa, en donde ellos van a ir creando cosas nuevas y todo eso hace que todos los conceptos de la revolución digital se vayan a ir aplicando en subseguros y que ustedes así, al trabajar con nosotros, tengan la garantía de que están eh, apuntándole a ser mejores gracias a la innovación. Es decir, eso es, eso es muy cierto, eso es un tema que a propósito, eh, Joar y toda la gente que está conectada ahí, Jorge, eh, bueno, y todas las, las personas que nos están viendo, eh, por supuesto, nosotros somos básicamente lo que se llama un millennial ¿cierto? Nacimos eh, en el cambio exacto, en el momento exacto, donde la tecnología se vuelve casi que uno solo con nosotros mismos. Así que, pueden confiar en nosotros, estamos hechos absolutamente y crecimos a punta de tecnología. Nos encanta el tema de la tecnología y no nos vamos a quedar quietos. Por eso les decía, este año, pónganlos cuidado porque nos van a encontrar en todos lados. Como el mejor aliado estratégico, esto no solamente es un software, eh, un muy buen software para llevar toda su base de datos eh, pues allí en la nube, como efectivamente lo, lo tenemos allí y con todas las facilidades del mundo y la seguridad, sino que efectivamente tenemos espacios que, como estos, hacen parte de una propuesta integral de valor y de acompañamiento que Academia Subseguros arrancó hoy, jueves 18 y próximamente vamos a tener unas sorpresas muy, muy, muy agradables para todos ustedes, así que todo el tema tecnología está en nuestros Ay, venas. Uh -huh. Uh -huh. El, la segunda razón de por qué elegir a Subseguros para lo, su agencia de seguros es que somos un equipo eh, capacitado por Google, digamos que fuimos una empresa que eh, hacemos parte de Parquesoft ¿sí? uh -huh. que es una comunidad de empresas de tecnología a nivel nacional Además de esto, pues fuimos beneficiarios por el Ministerio eh, TIC también para ser eh, acelerados en todo este tema de tecnología. Entonces, desde el 2015 venimos trabajando en toda una estrategia de aceleración eh, para ser más eficientes también en nuestro trabajo, internamente en, nuestro, en nuestros procesos. Y además de eso, pues gracias a todo ese proceso que traemos, fuimos un equipo capacitado por Google. Hace más o menos, el año pasado se hizo una capacitación en donde el equipo de Google en Bogotá eh, eh, llevó a cabo un Google Launch, que lo llamaron ellos, y ahí aprendimos prácticas de desarrollo de software, eh, prácticas de mercancía digital, eh, estrategias comerciales, estrategia de trabajo en equipo, además de eso pues también fuimos partícipes de una muy buena capacitación que se hizo eh, por el equipo de Bavaria, una empresa colombiana que tiene una estrategia que se llama destapa futuro y fue una eh, estrategia que nos dio a, nos, un, a nosotros unas capacitaciones que nos dieron a nosotros muchas herramientas para en, mantener en la mejora continua. Y eso no se acaba, eso sigue permanentemente porque de hecho todos, eh, todos esos programas que nos está diciendo y el vínculo que tenemos con Google, permanentemente lo estamos haciendo de manera virtual. Así que nosotros de verdad no paramos y no descansamos para que convertirnos y ser, ir a la par con el tema de la tecnología y con todas las exigencias que ustedes tienen. ¿cierto? Que ustedes sepan que, pues, y que tengan la garantía de que están comprando un producto de calidad, un producto colombiano para los que somos colombianos. Entonces, que ustedes sepan que están comprando un producto colombiano de muy buena calidad y nuestros clientes y hermanos de, de México, de Perú, de eh, eh, Panamá, Panamá, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Costa Rica que sepan eh, que están comprando un producto muy bueno que nos caracteriza, eso es una de las cosas que nos caracteriza a los colombianos, hacer las cosas muy bien, entonces somos, les estamos entregando un producto de calidad, que todas las buenas prácticas que estamos implementando en nosotros como empresa, también las queremos implementar a través de la plataforma, para que ustedes sean igual, hoy más eficientes, y a competitivos ver, en el mercado. A ver, Miguel, Miguel dice, hay avances en el SEO, Realmente yo no te entendí mucho, Miguel, pero si nos puedes explicar ahí. CRM, yo creo. Ah, bueno, CRM. ¿Debe ser CRM? Eso les contamos yo ahorita finalizando. Ya les cuento en qué, en, en qué van las cosas nuevas que vienen en subseguros. Y la tercera opción, ya, ya les cuento, ya les contestamos a Miguel. Eh, la tercera razón, estamos hablando de las razones de por qué comprar subseguros y por qué trabajar con los subseguros. La tercera razón es que tenemos experiencia en Latinoamérica y es ahí donde quiero entrar eh, a darle las gracias a, por la confianza que han depositado en nosotros todos los clientes de esos otros ocho países de Latinoamérica porque han contribuido todos los días, cada día, contribuyen a que seguro sea mucho más eh, adaptable a Latinoamérica, en, nos, en, a, nos enseñan, aprendemos de su cultura, de su forma de ser, eh, digamos que realmente nos vamos a ir volviendo una familia y es algo que también se vuelve se convierte en un valor agregado entre ustedes mismos como colegas ya que vamos a ir conformando una comunidad. Entonces, tenemos capacitaciones de la plataforma en donde asisten eh, cinco o seis eh, agencias de seguros y pueden haber eh, de República Dominicana, de Guatemala, de Costa Rica, de Colombia. Entonces, es aprender de la cultura de todos, hacer negocios entre ustedes. Es un espacio que también está permitiendo esos seguros para ustedes conocer colegas de otros países, de otras culturas y ir fortaleciendo esa labor. Eh, Comercial. Operativa y comercial. Yo quería con un aliado de, de Perú, si quiero vender seguros en Perú, pues ahí tengo un aliado directamente que me da respaldo, que me da presencia comercial y que podemos hacer un cruce de comisiones como lo hago con el vecino de, de mi otra ciudad o quizás, cierto, pero voy un poco más allá. Así que Softseguros está brindando espacios para que mi círculo de, pues digamos que de negocios y mi, y mi brazo comercial también crezca de alguna manera. Bueno, entonces ahora sí, digamos que entrar a responder la, la pregunta de Miguel y yo pensaría que ya también para terminar, es ¿qué se viene? ¿Por qué decimos que venimos tan cargados este año? Uno, eh, dentro del tema de actualizaciones de la plataforma se está fortaleciendo mucho en materia de tecnología, estamos trabajando ahorita en un CRM que se va a lanzar eh, las próximas semanas, es un CRM que lo que busca es que ustedes puedan entrar a hacer les hablaba que uno de los objetivos de Subseguros es mejorar y hacer más eficiente la labor operativa. Sabemos que ya lo estamos logrando. Sabemos que ya estamos haciendo que las agencias de seguros sean más eficientes en la labor operativa. Con el CRM que vamos a lanzar las próximas semanas, que en Subseguros se va a llamar el gestor de negocios, buscamos que también a, a poder, eh, poderlos ayudar a ustedes a que sean más eficientes en la labor comercial. Entonces desde ahí van a poder hacer venta cruzada, desde ahí van a poder sacar informes de efectividad de negociación por asesores, por periodos, van a tener un embudo de, entre todos los estados de la negociación, cómo, cómo se convierte desde los que no están contactados a los que ya se cerraron, entonces que puedan eh, tener pues toda la relación. La agenda de tareas, si sí que mandarle un correo, si sí de, de enviarle la cotización, de hacerle seguimiento, Vamos a trabajar también, les decía ahorita, con la Itácora de Gestión uh -huh. y vamos a fortalecer mucho más el módulo de tareas para que entre ustedes, entre los usuarios de la agencia, se puedan fortalecer y puedan llevar más indicadores de cómo son esas tareas que entre ustedes mismos se hacen y, y cómo las cumplen venimos recargados en el módulo de informes vamos a trabajar con la estrategia de Google le aprendimos a los mejores por eso somos los mejores y por eso ustedes son los mejores al usar subseguros y es que el módulo de informes viene con un tema de inteligencia de negocios uh -huh. entonces van, lo que va a buscar subseguros es que ustedes también puedan implementar gracias a ese módulo de inteligencia de, de negocios el, la metodología de Google a través de, de indicadores de gestión así es Muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que no las podemos decir todas porque, porque también es bueno dejar ahí ese, esa expectativa, pero también dentro de los próximos meses vienen sorpresas en el asistente virtual. Ahora ya no solamente ustedes van a recordar la renovación o, la, o el pagos pendientes con un mensaje de texto o con un correo electrónico, sino que viene algo más que es completamente innovación. Mucho más poderoso. Entonces vienen muchas más cositas. Eh, no, de parte nuestra, eh, yo quiero nuevamente agradecerle a todos los clientes, a toda la familia que nos, acom a toda la familia que nos acompaña de, de, de Latinoamérica, a todos nuestros clientes en Latinoamérica. Bienvenidos. José. La confianza que nos dieron y, y que nos siguen dando, eh, que nos permiten aprender de ustedes, también a, los, a nuestros clientes, a toda la familia, eh, agencias de seguros de Colombia a las aseguradoras que han creído en subseguros, porque hay muchas aseguradoras de las 30, 30 y pico que hay en, en Colombia, hay muchas aseguradoras en Colombia que nos han abierto la puerta, que nos han permitido llegar a, a, a los intermediarios de seguros, garantizándoles que es un producto de calidad. Eso es. Bueno, no solamente de Colombia, aquí estamos hablando de toda Latinoamérica, porque hemos estado en varios países, y efectivamente este tema está, digamos que está cogiendo mucha fuerza, está cogiendo mucha fuerza y eso es que es gracias a que todos ustedes están usando y están probando y están investigando y conectados ahí permanentemente con todo lo que hacemos con SoftSeguros. Así que, pues a ustedes muchísimas gracias, los queremos mucho, los apreciamos, de verdad que les, digamos que les mandamos toda la buena energía y, y todo nuestro buen, digamos que a, a, en sus manos también colocamos todo nuestro empeño en toda nuestra labor, nuestro trabajo, la plataforma de tecnológica, el, el de equipo de acompañamiento que hay detrás de SoftSeguros. Y por eso ustedes van a hacer realmente que esta plataforma y esta comunidad de Academy SoftSeguros y SoftSeguros pues cre, crezca cada día más. Así que... Es importante recordarles que sí. quienes aún no hacen parte de esta familia pueden programar, nos pueden escribir aquí el chat, nos pueden escribir por el chat de la página web www. www www.subseguros.com eh, y por ahí Lina, que es nuestra ejecutiva comercial o en, nuestro aquí, equipo, mismo, aquí mismo nos pueden escribir aquí en este chat. Los va a contactar para que programemos una videoconferencia. Es un espacio donde dura 20, 40 minutos. Les mostramos cómo funciona la plataforma, que conozcan el equipo y, que le, y les enseñamos cómo lo pueden implementar muy fácil dos, tres días en, en la agencia de seguros y empezar a optimizar y a subirse en esa revolución digital. Pues bueno, gente de Academias Seguros, mil gracias por estar aquí, Paula, mil gracias por esa buena presentación que nos hiciste. Ya creo que ya tiene color y ahora sí la veo un poco rosada porque antes estaba pálida totalmente, pero mentiras, la verdad que agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo, por estar aquí acompañándonos de Academias Seguros, no se pierdan lo próximo porque vienen unos empresarios de una de un nivel y de una talla impresionantes van a hablar con ustedes acerca de unos tips supremamente importantes a la hora de empezar a bueno a, a ir consolidando, digamos que todas esas estrategias y todas sus empresas independientemente de donde estén ubicados. Vamos a tener unos grandes cambios y unos grandes invitados también, unos temas bastante interesantes aquí en la Academia SoftSeguros y también por supuesto vamos a seguir reiterando eh, acerca de todos eh, los avances y todas las potenciales, o, o lo que ustedes pueden hacer dentro de SoftSeguros Así que no se despeguen que vamos a estar ahí supremamente conectados con Academias of seguros Y también pues que sepan que nos pueden, no, pueden sugerir, o sea, ese, ese equipo, este espacio es de ustedes, estos webinars, estas videoconferencias conferen son de ustedes, ustedes pueden referir, sabemos que con el networking, con la comunidad que estamos construyendo podemos hacer cosas mucho más grandes, como dice Felipe, es aquí en este espacio van a ver personas muy grandes de mucha experiencia que le van a aportar a ustedes mucho o a todos nos van a aportar en cuanto a ventas, marketing digital, eh, a su experiencia en, en, en otros sectores que también podemos aplicar o que ustedes pueden aplicar desde su negocio. Si ustedes tienen un contacto que ustedes digan, oiga, esta persona es interesante, esta persona sirve el tema y es, es muy importante que eh, se pueda tratar, contáctense con nosotros que con Felipe eh, es, escribanos, podemos traerlo escribanos a través de nuestras redes sociales, conéctense con nosotros aquí, por supuesto, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en LinkedIn, también nos van a poder seguir, vamos a estar compartiendo muchos, eh, muchas cosas interesantes en nuestro blog dentro de subseguros hay un blog muy interesante al cual se pueden suscribir y estar digamos que también en capacitación permanente para los que les encanta leer y compartir blogs así que uh -huh. los queremos mucho nuevamente les reiteramos todo nuestro cariño y nuestra muy buena energía para este 2018 saludemos, nos despedimos también ya de Luisa que nos está saludando uh -huh. Budelo, okay. a Jorge Escobar que pues, muchas gracias por los aportes que nos hicieron a Rolando Ancadrita un saludo ahí están todos ellos, Jorge Escobar Joar Torres, Miguel Acero, mil gracias por todos sus aportes y por, campar, por compartir y, y, y hacer crecer este espacio. Los queremos muchísimo, sigan conectados con este espacio ¿Y que es suyo. un feliz tuyo. 2018. Así es, un feliz 2018, no me canso de decirlo y esta mujer uh -huh. tampoco. Estamos contentísimos y muy felices y con toda la actitud para que este 2018 de verdad seamos los mejores aliados estratégicos y seamos la mejor comunidad en, to en torno a la temática de seguros. Los queremos mucho. Chao, chao. Besos y abrazos para todos.